En esta ocasión les traigo un tip para que hagan la meta de destruir árboles más rápidamente, además de tener la opción de completar ese otro objetivo que es el de consumir objetos de suelo. Solo requiere un poco de tiempo para poder completar estas dos misiones, pero con esto pienso yo que les resultará mucho Muy más sencillo. Árboles quemados... 48... Esto. Solo necesitas caer en arboleda aceitosa La parte en donde comienza la playa Justo antes de llegar a donde está esa pequeña isla Justo en donde los árboles rodean un pequeño sillón Ahí vas a encontrar dos cofres O oh, si tienes mucha suerte tal vez encuentres tres Créeme que vas a encontrar bastante lota aquí no hay pierde, justo al lado vas a poder encontrar luciérnagas Tómalas, va a ser muchísimo más sencillo hacer esto con luciérnagas Y también dentro de esa sección te vas a encontrar con hongos Hay alrededor de 8 hongos, 9 hongos, pude encontrar casi 10 hongos Justo ahí, entonces ahí tienes, de esa manera tan fácil, tan sencilla Puedes lograr esas dos metas dentro de Fortnite. Solamente necesitas dedicar un poco de tiempo. Y listo. Trata de conseguir todas las luciérnagas posibles. Creo que puedes llegar a encontrar alrededor de 4 o 5. Si es que tienes mucha suerte, 6. Y pues comienza la magia. Comienza pues a ver al mundo arder. Está bonito, ¿eh? eso de quemar árboles está muy, muy chingón. Al menos dentro de esa área hay pues, una cantidad elevada de árboles. Con esto va a ser sencillo destruirlos. Recomiendo ir hacia la derecha siguiendo el río, casi por donde podrán ver rápidamente otro grupo de árboles ahí también hay este hongos eh, va a ser también sencillo encontrarlos va a ser sencillo dar con ellos sí, ya, mira. más del suelo por si en caso si es necesario sí, pedos. recomiendo seguir su camino hacia el norte este igual casi casi siguiendo el río casi casi dirigiéndose a otra brecha del río que se encuentra justo en ese punto a, a, al norte ahí van a poder encontrar otro grupo de árboles y lo mejor de todo es que van a poder encontrar este más luciérnagas para que no se queden sin este sin ese preciado artefacto que los va a ayudar a seguir quemando los árboles que pues esto esto ayudará para que puedan conseguir esta, esta bonita okay, pues, pues, misión. Este, ya con eso ya ya pueden hacerlo y lo pueden repetir, no sé, tal vez 3, 4, 5 veces las veces que sea necesaria. Así que pues listo. Así van a poder completar esa meta, va a ser más fácil, va a ser más sencillo y eh, créanme que eh, pues lo harán más rápido. <ríe> Nos vemos, hasta pronto.